Noches de Census es patrocinado por el Colegio de Estudios de Postgrado de la Ciudad de México Queremos que sigas creciendo profesionalmente Es por esto que trabajamos en conjunto con este colegio Donde encontrarás 11 licenciaturas 15 maestrías 4 especialidades Tres doctorados. Además, si ya formas parte de este colegio, obtienes un 35% de descuento en Capacitación Consenso. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 o al correo informes@colposgrado.edu.mx ¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy, en noches de census, implicaciones fiscales al no tener REPSE. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, Maestro José Jesús Rodríguez.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 en nombre también del maestro del contador Antonio Aranda, y pues el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante que precisamente lleva el nombre de implicaciones fiscales de no tener el REPSE. Y para eso vamos a contar con la presencia del maestro José Jesús Rodríguez Zambrís, que en algún momento, pues, eh, eh, en unos pocos minutos ya les voy a dar su semblanza y pues lo voy a presentar con ustedes. El día de hoy, como como estamos acostumbrados en este programa, pues vamos a, a, a dar pie en primera instancia a las, a las noticias que tenemos más relevantes en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de salud, en el ámbito fiscal, y que nos puedan interesar a todos nuestros seguidores. Es un gusto, eh, su servidor, estar en este segundo programa ya como conductor titular, y pues quedo a sus órdenes. Vamos a dar pie a las noticias de esta semana. verde a vacunación en menores de entre 15 y 17 años contra el COVID. El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatel, informó en la conferencia matutina que a partir del próximo viernes 19 de noviembre se iniciará el preregistro para adolescentes entre 15 y 17 años que quieran vacunarse contra el COVID-19. Hasta el momento, el Plan Nacional de Vacunación solo contemplaba menores entre 12 y 17 años que presentaran alguna comorbolidad. El servidor público dijo que se pondrá especial énfasis en la inoculación a mujeres adolescentes embarazadas, ya que por su condición enfrentan mayores riesgos de complicación por infecciones de coronavirus. Fuente Milenio Noticias. En un segundo término tenemos eclipse lunar más largo del siglo será en noviembre. El evento astrológico se verá entre el 18 y 19 de noviembre y tendrá una duración de 3 horas con 28 minutos. La NASA informó que el eclipse más largo del siglo tendrá lugar en diferentes usos horarios según el país y conveniente en el que se encuentren las personas. En México el evento astrológico comenzará a las 2 de la madrugada del 19 de noviembre por lo que para verlo tendrá que desvelarse y vivir de madrugada este impresionante eclipse lunar, momento en el que el sol, la tierra y un satélite se alinean y la luna los atravesará, generando una sombra con la tierra. Como tercera noticia tenemos, piden otra prórroga al complemento de carta aporte. Representantes de la industria transportista pidieron al SAT otra prórroga a la carta aporte, se tiene planeado que entre en vigor el primero de enero del 2022. El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Administración Tributaria, SAT, se reunieron con representantes de la industria de la transportación y alcanzaron un acuerdo. Las organizaciones empresariales informaron que se logró prorrogar la obligatoriedad del uso del complemento cartaporte para el primero de enero del 2022, teniendo un periodo de prueba del primero al 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, algunos integrantes del sector han pedido una segunda prórroga al SAT. José Gaber pidió a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, que detenga la entrada en vigor de la medida. De acuerdo con Gaber, las pequeñas empresas todavía no saben cómo funciona el nuevo complemento. Y por último, dentro de nuestra sección de noticias, tenemos Prodecon lanza campaña para que jóvenes se inscriban en el RFC. La Procuraduría presentó campaña para que las personas de 18 años resuelvan sus dudas y se den de alta en el RFC. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon lanzó la campaña Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones para que los jóvenes de 18 años se inscriban en el registro federal de contribuyentes. A partir del próximo año, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica. Pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. Este requisito entra en vigor a partir del próximo primero de enero del 2022. Y esto es nuestra sección de noticias y regresamos en un momentito para presentarles a nuestro invitado del día de hoy a abordar el tema de implicaciones fiscales por no tener REPS. Regresamos. Ok, perfecto. Pues, el día de hoy vamos a tratar un tema eh, de bastante importancia, considero, para todos los que nos puedan estar escuchando. Les vamos a pedir que compartan ahí la transmisión de Noches de Census este día con su servidor, Pedro Carlos Ramírez. Y tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a ayudar a, a dar sus comentarios precisamente sobre este tema de actualidad, sobre las implicaciones fiscales eh, por no tener el REPSE. Yo creo que muchos de nosotros tenemos algunas dudas, tenemos algunos eh, inquietudes con respecto a este tema de, de actualidad que es el REPSE, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar si no lo tengo? ¿Cuáles son las repercusiones fiscales en este caso como es el día de hoy por no tener este registro? Y me voy a permitir presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, es el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís. Y voy a, a darme, dar lectura a parte de su semblanza curricular que eh, pues, describe todas las, las actividades, los puestos o donde se ha desempeñado nuestro, nuestro invitado del día de hoy. Fue vicepresidente del sector externo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal AC, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Actualmente. Es presidente de la misma Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal AC, en el bienio 2021-2022. Dentro de las eh, otras actividades que realiza nuestro invitado, es miembro activo del grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la anterior legislatura. Tiene diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo transparencia y anticorrupción, tiene la norma de actualización académica impartidas por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, posgrado en recursos humanos, es miembro activo de Coparmex Ciudad de México, miembro de la Comisión de Impuestos Locales de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, miembro activo de dicha asociación, diplomado impartido por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos para la obtención de la certificación para poder dictaminar impuestos federales, locales y de seguridad social. Pues sin más preámbulo, eh, le doy la bienvenida a maestro José Jesús Rodríguez. Es un honor contar con su presencia y pues cedo el micrófono para que nos pueda eh, dar ahí su, su, su introducción a este programa. Bienvenido. Eh, su, sí, su micrófono. Gracias. Este, creo que es un tema muy interesante. Viene una reforma también muy, muy, a, a, lo veo yo así, es mi opinión, muy agresiva hacia el contribuyente. Eh, si antes no estabas obligado, pues ahora eres, eres obligado. Eh, y esta, esta reforma, que, el tema que vamos a ver hoy es un tema... Que se ha venido trabajando desde, desde hace dos años. Desde hace dos años se ha hablado del outsourcing que generó este tema de hoy, que es el famoso RAPCE. Eh, eh, un poco de historia, vamos, me gusta eh, dar antecedentes. Los antecedentes que llegaban las auditorías del Seguro Social, eh, siempre, siempre te decían que no podías tener trabajo, trabajadores que no, no fueran, no hicieran la misma actividad que, que, que tu giro, ¿no? En este caso, este, si yo me dedicaba una, eh, a una trapellería, no podía tener vendedores de, de, de, de, este, de mostrador. Eh, mucho, mucha gente, eh, fue mucho el abuso, porque al final de cuentas el que tenía que regular todo esto, era la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, muchos se fueron al amparo, lo ganaron, porque al final de cuentas el Seguro Social no tenía ninguna injerencia. Sí es una institución fiscalizadora, pero estaba fuera de sus facultades. Lo intentó también el SAT, no pudo, porque también no tenía facultades. Y al final de cuentas, por ahí hubo un criterio que fue la guía para. Para el, para el actual Repse, que dijo, bueno, el único facultado para regular es la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. ¿Por qué? Porque de ahí nace la relación eh, obrero-patronal, lo que conocemos. Entonces, todo esto es, es historia porque es, otras instituciones lo quisieron regular hasta el mismo Infonavit, que es algo híbrido, eh, ni pertenece a la iniciativa ni es del gobierno, ellos sobreviven este, de, de las cuotas que, que aportamos el patrón y, y la parte del gobierno y parte también del trabajador. Entonces es un tema muy interesante que, que muchos, este, ahorita ya estamos viviendo, la consecuencia de todo esto, pero es, todo esto que te estoy platicando viene de, de una lucha de 10 años, ¿no? que el gobierno trató de combatir, y bueno, también eh, nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio, en donde pues, tienes que, que luchar en contra de todos estos este, malos tratos hacia los trabajadores. Aunado eso al Tratado de Libre Comercio, que hay una cláusula especial donde dices, debes de regular este, eh, toda esta materia de laboral, porque en realidad fue un abuso, yo creo que ya todos, es más, hasta el OXO tenía también outsourcing, ¿no? O sea, ya era un abuso de que tenías un puesto de tamales y ya tenías también outsourcing. O sea, ya no, no es mi empleado lo contraté a través de estas este, eh, empresas que, que creció. Y de hecho el mercado creció. Tú en cada esquina ya veías a, a una empresa de, internacional. ¡Ya está! Algunos colegios, colegas, hacían hasta su congreso anual de, de outsourcing, como congreso anual de outsourcing, ¿no? ¿Por qué? Porque fomentaban todo esto, ¿no? O sea, si bien el outsourcing eh, lo generó por ahí, este, eh, nosotros los nosotros contadores, pero fue una medida de, de que sabes que tú te, tú te vas a dedicar a tu actividad y tú para esa actividad necesitas una, te sale más barato, Contratar a un ingeniero que vaya y componga las máquinas, que estuve dos, tres horas un día, pero no, que no sea de tu actividad. Y así nació el Apsauci. Eh, malamente cada quien lo fue adaptando a sus eh, beneficios y tuvieron beneficios fiscales, porque aparte deducían el IVA, algunos hasta pedían la devolución del IVA, o sea, porque no estaba regulado. Este, repito, todo esto fue por el abuso, cuando hay claro. un abuso, la autoridad tiene que meter manos si, si bien hubo campañas para que todas esta, estas malas prácticas este, no, no, no, no abusara el outsourcing porque ahora y, y por ejemplo to, toda la banca resultaba que pues no era de la banca, era un outsourcing Ajá. creaban su insourcing ¿para qué? Para, este, para bajar utilidades, manejar bien este, los, los, este, las utilidades y a final de cuentas el inversionista, que ni siquiera era mexicano, era inversión extranjera, porque conocemos que el 80% de la banca es extranjera, pues se iban, se iban y el gobierno no podía hacer nada. Aunado esto, que son de las recomendaciones de las actividades vulnerables, el outsourcing, o sea, no es solamente en México, se está combatiendo a nivel global. O sea, debemos de tener, porque luego este, siempre como contadores o como empresarios decimos, es que a nosotros siempre nos están, este, vemos un beneficio y nos atacan. Ahora, lo que se planteaba, y bueno, eso, las mesas de trabajo que se tuvo, los empresarios le dicen, es que yo sí quiero contratar al trabajador, pero hay algo que en México, solamente en México y Perú se hace, es el reparto de utilidades. O sea, es algo que, por ejemplo, yo una inversión, una PTU, una PTU del 10% sobre mi utilidad, eh, bueno, cuando hacías las cuentas era, era muy caro, porque resultaba que, por ejemplo, en este caso, la, imagínate los que trabajaban en bancos, no, pues se volvían millonarios, ¿no? Ya no iban por el sueldo, iban por la PTU. Por la PTU. <ríe> Entonces, este, era el malestar del empresario, así, yo sí le entro, pero que esté topada. Eh, que había una mecánica ahí porque todo esto soy, se hizo en los setentas este toda esta mecánica que era era bueno porque por ejemplo la cultura laboral también ha cambiado eh, las leyes han cambiado pero es para adaptarlas al, al momento y en el momento a, actual eh, México era antes era la India que tenía el outsourcing más grande eh, en tres años se vino a México o sea ya teníamos eh, call center aquí hacían llamadas antes Tú recibías llamadas de la India, eh, Hablabas en español, ¿eh? O sea, decías, porque la mano de obra era altísima. Y lo que vieron en la oportunidad del TLC fue eso. Por eso la negociación fue el capítulo especial sobre este, esta de vigilancia, de que los americanos van a estar vigilando que se cumpla eh, toda esta materia laboral. Eh, esto es poquito de historia de cómo se generó todo este registro. Claro, claro, maestro, pues, eh, pues bastante, bastante interesante este, este primer acercamiento. Yo creo que a veces vemos este tema del REPSE como una obligación dentro de las empresas mexicanas, pero, pero dejamos fuera el, el por qué sucedió, ¿no? Tal vez sabemos que fue por, porque se vulneraban derechos en cuestión de los trabajadores. Son figuras operativas válidas, el outsourcing, el insourcing, pero pues, como lo comenta el maestro Jesús, pues se le dieron otros tintes, ¿no? A veces se abusaba del trabajador, se abusaban de, de estas figuras para efectos fiscales, como lo, men, lo acaba de mencionar. ¿Qué pasaba con el IVA? Pues el salario, en realidad, pues no me generaba un IVA acreditable, pero pues lo generaba mediante este mecanismo llamado outsourcing, mediante una figura mercantil como un suministro de servicios, y me generaba un beneficio fiscal, ¿no? De ahí se derivó toda esta parte de la reforma del, del 23 de abril que es la que la que vamos a, a, a estar comentando y y pues maestro eh, dentro de las de las cuestiones yo creo que más importantes o o que más tenemos dudas no eh, primero el, el refse es una obligación laboral o es una obligación fiscal o tiene repercusiones fiscales o también tiene repercusiones laborales Como ese es nuestro tema del día de hoy qué pasaría ¿O cuándo estoy obligado al REPSE en, en su experiencia, en sus comentarios? Ese REPSE, ese registro, yo soy una empresa, llega mi asesor y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que inscribir al REPSE. ¿Cuál sería la, la, el cuestionamiento, la pregunta, oye, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que inscribirme? ¿De qué depende? ¿Quién me obliga? Y pues, eh, pudiéramos abordar eh, esta parte de, del REPSE en realidad. ¿Qué, ¿Qué cosa es el REPSE? El REPSE es el Registro de Prestadores de Servicios, de servicios especializados o obras especializadas. Así eh, como buenos mexicanos siempre, siempre resumimos la CDS al REPSE y así siempre, como contaré, siempre eh, el, tratamos de decirlo simplificadamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cuestión? Aquí eh, es muy clara la ley en el sentido de dice, bueno, si tú prestas trabajadores, siempre, bueno, la ley dice a la letra, que, el, que nunca se deben de, de, de... que mi actividad no vaya relacionada con el servicio especializado que yo contrate. Así es. es decir, si yo tengo una empresa mercantil y contrato choferes a través del servicio especializado, pues no es válida porque tengo flotilla ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es una parte de, de la operación. Este, entonces, este, ahí no es válido. ¿no? ¿Y, ¿Y qué consecuencias tiene? O sea, en primero, es no deducible porque se hizo, eh, todo este estudio se hizo, bueno, está bien. El que lo debe de aplicar es la Secretaría del Trabajo, bajo esta argumentación que ya, ya dimos. El que lo debe de hacer es la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo dijo, bueno, está bien, voy a crear un programa, ahora, lo que quisimos nosotros es que se iniciara en enero, no que se iniciara como se dio, ¿no? O sea, trata <risa> claro, claro, que que estaba leyendo la carta aporte, créeme que la carta aporte va, <risa> o sea, es <risa> igual. O sea, sí. no ve porga, eh, Nosotros también, este, eh, di, eh, como estudiosos, eh, propusimos que se... Postur... o bueno, que la... se fuera hasta enero. Hubo una porga, pero de dos meses. Más, ya no quiso la autoridad, dice, no, es que lo tengo que ya implementar, porque hay compromisos internacionales. O sea, uno es las calificaciones a México sobre cumplimiento, eh, haciendo notar que México es de los países que menos recauda a nivel global. O sea, y es algo, es un dato interesante, y bajo este esquema, muchos, este, pues, nació la facturación, nació los este, esquemas agresivos, y, y bueno, una forma fue, es empezar a atacar, pues el cáncer, ¿no? Y el cáncer era esto. Claro. A través de esto empezaron a atacar también lo, lo de la facturación, eh, facturas de empresas fantasmas. Está mal, de, mal dicho, ¿no? Porque a final de cuentas, si la autoridad la, la, la, da un, un, un sello digital, quiere decir que sí cumplió con toda la normatividad del SAT, ¿no? que sean operaciones simuladas, ya es otra cuestión, pero es otra, es otra situación. Pero bueno, para hablar en general, porque pues, Hacienda también tiene que, que hablarle a, a toda la población, en general nosotros como especialistas lo entendemos, claro. pero un comerciante, otro, pues, pues es una empresa fantasma que no existe, ¿no? Pero sí existe, porque se dio la operación, tal vez no, no, este, no el beneficio. Pero sí se hizo la operación, que es otra, cosa, es otra cuestión que después nos metieron a, toda la, a todo, todo el gremio contable, la materialidad y la fecha cierta, ¿no? Para empezar a amarrar todo esto. Pero todo esto viene de previsión de lavado de dinero. O sea, no, no inventaron nada nuevo. Simplemente vieron la ley, la ley de previsión de lavado de dinero y lo integraron al Código Fiscal de la Federación en donde dices, bueno, eh, como contadores, también sabemos algo de derecho, este, si algunas especialidades de, como fiscalistas dices bueno, esto pues es un reglamento, no está en ley. Que... Pues, pues, muchos pues, dices es un reglamento, o sea, es un criterio. Este, Del ejecutivo. Sí, es, exacto. Entonces, este, actualmente, la obligación de hacer reportes viene de la UIF, o sea, todo esto viene de la UIF. Pero te digo una cosa, eh, la última vez que vimos al, al de la web dijo, nadie mandó reportes cuando estaban obligados. ¿eh? Y yo También, te bien. pregunto, ¿cuántas empresas de outsourcing se Ahorita ya están cerrando, si tú ves, ya están, ya desde, porque es una actividad este, vulnerable. vulnerable y aparte que ya, ya no solamente es una sanción económica, ya hay cárcel. O sea, ya es una... Ah, bien, bien. Y ya ahí es cuando la gente ya dijo, no, ¿sabes qué? Esto ya no hay que irnos al fondo, ¿no? Eh, nace de la Secretaría del Trabajo, es el primer trámite que tenemos que hacer, pero para ese trámite nos piden, nos, nos empiezan a condicionar. Necesit necesitan mi, mi 32D del SAT, que no deba, de, que no deba ante Hacienda. Necesitan también mi, mi carta del seguro social que no tenga deudas. Y aparte, y algo que donde se está trabando todo, Uf. necesitan lo de Infonavit, las tres instancias sí. de gobierno. Por ejemplo, el SAT es rápido, lo sabemos, o sea, es rápido bajarla. Sí. La del seguro social también es, es rápido, donde se, nos estamos trabando. Y yo abro en general porque también me ha tocado. Infonavit, que Infonavit, aunque hayas aclarado el crédito de hace cinco años, sigue vigente. Sí. Entonces dices, sí, claro. oye, me aclara, bueno, ahí nos dice que está en aclaración y de hecho ves el cheque y dice, en aclaración, nunca te dice que está cancelado. Así es. Para eso tenemos que meter una carta. O sea, es algo increíble que dices, bueno, yo lo aclararé en su momento, porque también debemos de saber que nosotros, como contadores, tenemos luego este, clientes que vienen de años. Entonces, ves el historial y dices, bueno, ya está aclarado, ¿no? Así. Ah, Pero no está cancelado. Sí. <risa> y es otra situación que Infonavit dice, es que yo nunca puedo cancelar un crédito. Luego, ¿por qué no? Porque me lo tienes que pedir, me tienes que meter el escrito. Entonces, ese paso, ahorita nos estamos atorando varios contadores, ¿no? Por esos créditos de hace cinco años. Y, y, y por ejemplo, hay un criterio que cuando sean menos de 50 pesos, la autoridad te lo debe de cancelar en, en cuestión de Infonavit. Pues, el día de hoy salieron varios créditos. Entonces, ahorita nos estamos tardando por la parte de Infonavit. Ya Infonavit sacó también un criterio y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos, nosotros vamos a dar como bueno tus datos y tienes hasta enero para hacer la aclaración. Uh -huh. Pero a, a final de cuentas, esa información la tenemos que integrar al REPSE. Así es. Y, y por estos tres documentos, si no los tienes, te van a dar rechazado el, el movimiento. Correcto. Y, entonces yo, si me rechazan, haz de cuenta que yo soy tu proveedor y te doy un servicio de auditoría y tú eres un despacho. Y le dices, ¿sabes qué? Hazme la auditoría. Pues somos parte de la misma actividad. Entonces, para yo, no, para eh, eh, te voy a dar un servicio especializado, yo me tengo que inscribir al REPS. Si me lo rechaza por estas este, condiciones que te comento, más por Infonavit, que es donde nos está dando, y yo creo que es un es algo en general, porque no somos los únicos varios, este, tenemos ahí eh, ¿Sí? ya aclarado, pero no cancelado. Es lo que te maneja Infonavit, este, me voy a tardar más en hacer la creación de Infonavit y, y entonces ahí lo que estamos viendo con la utilidad, Bueno, ya se vio con Infonavit y dio esa facilidad. Este es bueno, pues haz la cancelación de esos créditos que ya fueron a, este, Aclarado. aclarados, pero aquí es nuevamente te van a hacer la aclaración y luego luego debes de meter la cancelación. Cuando ya te dicen, bueno, ya están aclarados, mete la cancelación para que ya esos créditos queden firmes. Ahora también, este, la plataforma de Infonavit, hijo, les deja mucho que desear. No es igual que la del Seguro Social. El, el, el portal, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, las herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que el SAT, este, ahora hasta citas virtuales tiene, ¿no? Te formas ahí de manera virtual. Y ya cuando te va a tocar, te, te manda, ¿no? Ya te va a tocar para tal fecha. Entonces, este, son adelantos tecnológicos, pero no deja de ser de que el, el, el programa lo tenemos hoy. O sea, ya la, y yo para cobrarte, tengo que tener el REPSE, porque si yo te doy el comprobante y, y tú me lo pagas, ¿qué consecuencias voy a tener? Pues es, en primera es no deducible, porque no estoy inscrito en el REPSE. Okay. En segunda, pues iba, no te lo puedes acreditar. Sí, claro. Y en tercera, pues una revisión, pues este, te van a multar. O sea, o sea son ¿Sí? las consecuencias que, que tú, como este, en este caso, como este, como cliente, vas a tener. Entonces ahora tienes doble labor, tú como empresario, ¿no? Revisar que todos tus servicios especializados estén registrados en el REPSE ¿eh? y, y, y como México, pues no es que te lo digan, sino que tienes que checarlo en la plataforma. Porque a mí me ha llegado que ya están inscritos, lo checas y yo, ¿dónde estás? No estás, no, claro. ¿no estás en la plataforma. <risa> Entonces lo claro. válido es lo de la plataforma, que es algo muy bueno para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero este, ahora tienes que ser un poquito más fiscalizador. Porque el problema no es de la persona que no se inscribió. El problema es de los dos. Sí, claro. Sea, lo del proveedor como el del cliente, porque el sí, cliente sí. no lo va a poder hacer deducible. Y si ese proveedor eh, eh, tienes contratado por 12 meses, pues ya en 12 meses este, la, cumula, la acumula. y sí, ya dices, sí, híjoles, ya. Este, por ejemplo, ahí son, son criterios, eh, y eso dicho por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, Luis Alcaide dice, bueno, los, los contadores y abogados, ellos no se pueden inscribir a, al RATSE, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque somos, este, creo que está muy distinguida la, la actividad, o sea, no hay una relación. Y más que ahorita que supuestamente no van a necesitar contadores, yo no digo, ¿dónde? O sea, yo, yo cada vez digo, no, pues qué bueno, nos hacen promoción, ¿no? O sea, porque con todos estos cambios que se vienen, este, dejándola, por ejemplo, yo siempre le digo a mis clientes, ¿le vas a dejar la decisión a Hacienda? Pues Hacienda te va a cobrar. O sea, y ya me ha tocado que en vez de aclarar, llegan con sus multas ya pagadas y su plan de, de pagos, ¿no? Ya, ¿no? O, <risa> ni siquiera, luego, es que te faltó que te acreditaran algunos gastos, ¿no? Porque sí, no que... Y no, no se observa el, el principio de, de autodeterminación precisamente contemplado en como un, como un principio de dentro de nuestras normas fiscales, ¿no? De que, pues, bueno, ya le estás dejando el, el, el trabajo de determinarte a la autoridad porque, pues, dice que ya no vas a necesitar contador, ¿no? Y, y, y maestro, en ese sentido, permítame eh, eh, eh, interrumpirlo, eh, con lo que con lo que manifestaba de, de lo del REPSE, de lo del Infonavit, el 32D, el eh, del Seguro Social, pues estamos enfrentándonos prácticamente a un sistema informático, ¿no? Eh, eh, eh, he visto mucho en redes sociales, eh, en algunos foros, de que preguntan, oye, ya me han rechazado el Repse uno, dos, tres veces, ya sea por lo del Infonavit, sea porque mi objeto social no está claro, sea hasta porque se veía borroso, he visto algunas algunos rechazos sí. de, de ese tipo, y oye, ya lo intenté una, dos, tres veces y me lo rechazan, ¿a dónde puedo acudir? porque no hay un, un, un criterio personal como tal de que diga, ¿sabes qué? Nos estamos enfrentando en realidad a un algoritmo que prácticamente es a donde va la autoridad con toda esta reforma fiscal que, que se viene para, bueno, que ya está y que va a entrar en vigor el 2022, lo de la carta aporte que mencionábamos, lo del REPSE ahorita que es una eh, medida así de protección a los trabajadores, pero también tiene tintes, como ya eh, eh, en algún momento se comentó, fiscalizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, dio origen, como nos lo dijo el maestro, en eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero oye, ya estoy viendo los efectos fiscales que va a tener. Ya mencionaba el maestro el efecto fiscal de la no deducción, el efecto fiscal del no acreditamiento. Por ahí también pudiera tener yo alguna multa, por ahí viene alguna calificativa de delitos de defraudación fiscal, como hubo modificaciones al código. Y entonces, una modificación, una reforma en materia laboral de protección a los trabajadores, ahora está teniendo repercusiones fiscalizadoras para efectos precisamente, eh, como decía el maestro, pues México está entre los lugares más bajos en recaudación. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente para esos efectos? Pues diseñar estrategias que permitan, mediante otros mecanismos, en este caso laborales, pues allegarse llegarse de información de que si tienes un servicio especializado o no tienes un servicio especializado. Yo creo que la mayor incógnita, maestro, es, ¿y ahora qué es el especializado? Porque ni siquiera en la, en la, en la reforma, en, en, bueno, en la reforma del 23 de abril, pues no me dijo, y cuando me sacan las reglas de operación del REPSE medio me aclaró un poquito ahí, pero como decía el maestro, eso ya no es ley, eso fue emitido como unas reglas de operación solamente del REPSE, maestro. Sí, y, de hecho, es un reglamento, el REPSE es un reglamento que salió, y por ejemplo también la, la cuestión de la este, Prodecon, eh, si tú le preguntas, te dejan las mismas. Y, y, y repito, es muy complejo porque habrá clientes que no entren, y habrá clientes que dicen, si entras, entonces tienes que hacer el estudio para saber. Así es. Eh, Aquí la actividad, y tú lo acabas de decir muy, muy, eh, es algo muy importante. La actividad te da eh, eh, eh, para que te lo acepten como servicio especializado o que te lo rechacen. Así. Sí. Eh, yo la otra vez estaba haciendo la consulta y me lo rechazaron. Y, y el motivo fue porque él hace: No, pues no tienen ninguna actividad semejante a tu cliente. Y luego, pues no por eso pues me están obligando a inscribirme, porque precisamente es un servicio especializado. Y allí la cuestión: es que, por ejemplo, la actividad preponderante del seguro social. Debe ser igual a la del de, de RFC. Así es. Si no coincide, te lo rechazan. Entonces tienes que hacer la modificación, o sea, para que vayan similares. Porque recordando que algunos este, actas, bueno, algunas altas de, de Hacienda ya son viejísimas y la actividad cambió. Eh, algo que sí recomiendo, el REXE nomás te hace un... Es un registro por una actividad. Ah, no. eh, pero tú puedes registrar las demás actividades de tu acta. Así es. Por ejemplo, algo que yo le recomendé eh, a mis clientes y que revisamos fue, si tiene servicios de eh, eh, subcontratación, quítala del acta. O sea, ¿por qué? Porque ya está prohibido. La subcontratación como tal ya está prohibida. Sí. Ya no y tiempo. muchos, muchos tenían esa actividad en las actas, con, o sea, se dedicaban a, mercantiles y, las, y dentro de todas las actividades, porque te ponían el machote eh, del notario, te ponían y su contratar y arrendar y su arrendar, es una, era algo y todas las actas casi, creo que les hizo el mismo notario para todos, era el machote claro. para todos. Entonces lo que hicimos es revisar las actas constitutivas, adaptarlas y bueno, ahora viene este, todo esto de, de un gobierno corporativo. ¿no? O sea, tener bien estructurado tu actividad para que en el futuro no tengas ninguna aclaración por, por ninguna institución de gobierno, porque puede ser la Secretaría del Trabajo, puede ser la Hacienda o puede ser el Seguro Social, ¿no? O hasta el mismo Infonavit tiene ya también este, ahí la entrada. Claro. Algo tan sencillo se volvió muy complejo. Sí, sí, O bastante sea, bastante complejo. Y, y yo, yo, yo, la verdad, porque bueno, ahora cada rato nos llaman los clientes, ¿no? Oye, si sí. este, ¿sí entro o no entro, le va a ver qué vas a hacer. ¿verdad? Porque y es un traje hecho la medida, ¿eh? Así es. Y, y por ejemplo, eh, eh, son cualidades específicas, ¿no? Que se tienen que analizar en, en cada en cada cliente, ¿no? En cada contribuyente. Y yo la verdad, cada cambio que, que hace la Uber, pues es un beneficio más para el contador, porque nosotros nos metemos a la materia, la estudiamos y vemos este cómo apoyar, ayudar a los clientes, ¿no? En este caso. Sinceramente, eh, y me lo han dicho las empresas, yo no me veo atrás de una computadora y clasificándome a algo que ni siquiera sé. ¿Sí? Si apenas saben lo de la firma digital, o sea, el sello, el sello electrónico, o sea, una persona no, no hace una factura electrónica, salvo que sea un, un, un micro, microempresa, ¿no? Algo muy claro. pequeño, ¿no? Okay. Pero una empresa no lo va a saber haciendo nóminas. ¿Sí? haciendo un contrato ¿Cómo? a un trabajador, haciendo, inscribirse al REPSE, o sea, eso no es, es no, lo, no lo vamos a ver, y cuando lo veamos, es que la verdad, la verdad, una de dos, es muy experto el empresario, o es contador, o, o de prano, pues lo tiene que hacer, eh o porque no hay de otro. Entonces, este todo esto, este, repito, o sea, beneficia más a la contaduría, en el sentido de que ¿Cuántas llamadas no hemos tenido por el tema de que nos preguntan? ¿Sí? Y, y por ejemplo, los primeros meses fue la incertidumbre. Ahorita ya hay un poquito más de temas, pero no deja de ser este, también este, eh, delicado porque mucha gente no está dada de alta. Entonces, este, aquí ya la fecha límite ya se venció. ¿Puede haber sanción? Sí, sí, sí hay Gracias. multas. Y de hecho ya empezaron las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Ya empezó el, el, el ya, periodo. Ya empezó y ya lo anunciaron. Entonces aquí lo que yo recomiendo, si no están inscrito escrito o si fue rechazado, hay que checar bien por qué fue rechazado. Porque mm. muchos a las veces es por eso, ¿no? Que no coincide la actividad del SAT, que tengo la actividad con la del Seguro Social, por y ser. por eso te la rechazan. ¿eh? Correcto. Eh, otra es porque, y ahí mismo en el manual que mandó también la Secretaría del Trabajo para, para este manualito que hizo, debe ser muy claro, porque si no es un algoritmo, no lo lee. Sí. Y lo marca error y lo exactamente recasa. Sí, Y nos estamos enfrentando, como le, como le comentaba, pues a, a, a un programa, ¿no? A un programa que nos va a evaluar ciertas, ciertos requerimientos que nos da, que nos da el, el, el, el manual y que nos da las disposiciones de REPSI. Maestro, aprovecho para... Para hacer algunos comentarios que están en redes sociales, por ahí dice Teresa Teresa Martínez, mándeme saludos maestro, eh, para que le mande ahí saludos a, a Teresa Martínez, maestro José. Ah, sal saludos Teresa Martínez. También por aquí está Yarrigagui, dice un comentario, si a nosotros como contadores nos cuesta entender después de leer sus reformas y ejecutar cada cambio, realmente las personas que no estudiaron la profesión como tal no tienen idea de qué hacer. Y si lo hacen, lo hacen mal, y hasta el final, cuando ya no les queda eh, de otra, pues busquen al contador. Ahí tenemos algunos comentarios de, de, de las redes sociales. Y también recordarles a los que nos están escuchando de que a las nueve en punto, más tardecita, tenemos el programa de Rompiendo Paradigmas, ahí con, con, con los maestros que nos van a estar acompañando. Pues bien, maestro, continuamos con nuestro tema. Ahí, eh, pues saludos a todos los que se están conectando en, en redes sociales. Pues es un tema bastante interesante. Y, y qué más, eh, qué más bien que, que estemos aquí con el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro José, que eh, pues se nos está abordando el tema desde una perspectiva tanto he visto internacional de antecedentes, porque a veces nos quedamos aquí en, en lo que pasa en México, ¿no? No sabemos que, que todo lo que está pasando tiene, uh, eh, tiene su origen también en, en disposiciones internacionales, en convenios. O como le decía el maestro, pues en calificaciones que tiene México a nivel internacional y que se tienen que estar regulando precisamente con alguna de estas reformas que somos, como la estamos pasando, ¿no? Sí. Eh, maestro, eh, eh, ¿qué más nos puede comentar con respecto a, a, a, al REPSE? Bueno, el REPSE empieza con, con este eh, formato que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez que ya tenemos nosotros el aviso aceptado... Tenemos que informarle al Seguro Social, <risa> a Infonavit claro. y Hacienda a través de la WIF. Así es. A final de cuentas, algo que era de la WIF, <risa> ahora le hicieron al revés. O sea que el origen era ese. El origen ¿Sí? es, y solamente cuando hubo esa sentencia que repito que dijeron, es que el único facultad es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Ley de, de este, la ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Y ahora sí se fueron al origen. Ahora sí tuvieron esa visión de decir, bueno, aquí es proteger al trabajador. Y también repito, la presión del TLC, uno de los puntos que más se tardaron fue el, el aspecto laboral. El aspecto laboral fue algo de, de los capítulos que, la verdad, Estados Unidos y Canadá presionó mucho a México, porque, eh, mira, tenemos calidad, buena mano de obra calificada. O sea, la verdad, la verdad, eh, en este caso los autos, de hecho en México, están mejor hechos que en Canadá y Estados Unidos, por la mano de obra calificada. ¿Sí? Ahora... En lo que ellos veían, o lo que ven, como competencia, es que no es lo mismo pagar un sueldo de, de 10, 20 dólares la hora, a pagar un sueldo mínimo en México. Aunado a eso, que era outsourcing, o sea que no tenía prestaciones el trabajador. Sí, pues sí. Entonces obligaron a que también, es una responsabilidad también del, de los gobiernos, ver, ver, ver por el crecimiento... De, de, de los sectores y es, en este caso la clase de obrera trabajadora debe de estar protegida por el gobierno o sea este eh, fue algo para proteger al gobierno pero yo creo que también ahí y bueno algo que también este, han dicho la Secretaría del Trabajo era para proteger a, al trabajador pero ahora tiene una, un tope la PTU o sea antes no, los, antes no se tenía y ahora ¿Sí? se tiene un tope eh, eh, eh, ahora, eh, eh, que fue el argumento de las grandes empresas. Dice, quítame la PTU y yo con, le contrato a los 100. Y de hecho ya todos los bancos empezaron a contratar, porque también va algo que se llama este, el prestigio de cada, cada marca. Y tú sabes que una marca tiene un prestigio claro. y tiene el riesgo reputacional, que es muy importante para todas estas instituciones. Ahí a través de la presión de, del procurador fiscal, que la verdad este, ha presionado para que paguen las, las empresas. Antes, eh, en otros seis años se iban al amparo. Ahora, el amparo sí, sí te sirve, pero primero vas al proceso, o sea, te, te embargan las cuentas y después llevas este, el proceso, sabiendo que un proceso puede durar hasta cinco años. Primero pagas y después te peleas, ¿no? Sí. El que, sí, que ahora es al revés. Y, y bueno, eso eh, yo, este, escuchando al procurador, hace, es que, por ejemplo, empresas eh, transnacionales no lo hacen en Estados Unidos. ¿Y por qué en México sí? ¿Por qué? Porque la ley allá es o pagas o cárcel en sí. Estados Unidos. En China igual, ¿eh? O sea, pues, comparamos a esos países y, y también en China. A ver, aquí debes de cooperar. Y es algo que todos tenemos que entender, que tenemos que, que pagar, porque al final de cuentas toda todo este, la infraestructura de la nación y también los beneficios que, que se tiene de salud y, y de educación, pues salen de nuestros impuestos. O sea, el gobierno no tiene la fabriquita de billetes, sí la tiene, pero tiene que regular, regular. hay un mecanismo, pero nosotros tenemos que contribuir para que todo ese gasto público eh, el, llegue, ¿no? Ahora recordando que el sector obrero es el que más recauda ICR, o sea, este, o sea, al final de cuentas si el si el trabajador gana bien y en su empresa se le va a retener impuestos y esos impuestos pues el gobierno lo va a obtener. Entonces es un ganar-ganar en el sentido de que es una reforma que se vio, se estudió durante dos años. O sea, no, no, no, se sé. no, fueron estos seis meses que que se implementó. Este, una vino una reforma no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, que no, no, la no, no, no, no, la anterior legislatura la aprobaron eh, pero la intención era esta, esta, ¿no? De tener buenas finanzas, eh, empezar con todo esto de, de contribuir, que tenemos que tener todo, todo mexicano, ¿eh? Yo creo que para poder exigir tenemos que cumplir y una manera de cumplir es pagar bien los impuestos para poder decirle a cualquier político, decirle y exigirle que tengamos buenas carreteras, buenas calles y seguridad, ¿no? Entonces es, es una manera también de empezar todo esto. Y esto es un movimiento, no solamente en México, es un movimiento global. Hace poco hubo la reunión del G20 y pusieron que debe haber una tasa mínima del 15%. En México viene una tasa del 2% y no te digo qué régimen lo va a empezar a recaudar. Pero la intención es que independientemente del ingreso que tengas, debes de pagar sobre ese ingreso. Es la, la nueva, este, eh, el nuevo modelo económico. ¿Por qué? Porque se sabe que las grandes corporaciones eh, pues pueden aumentar inversiones de alguna manera y manejar eh, la utilidad en cualquier parte del, del planeta. Sí. La intención es que el gobierno obtenga una rentabilidad, por eso es impuesto la renta, y, y esa renta pues sirve para el gasto público. Claro, maestro, pues, eh, eh, eh, re, globalizando toda esta parte que nos acaba de comentar, pues yo creo que todo tiene su origen también en esta obligatoriedad que acaba de mencionar de eh, contribuir a los gastos públicos como lo establece la propia constitución, ahí todos los contadores, creo que tenemos ese fundamento constitucional del 31, fracción cuarta, como obligatoriedad, cumpliendo con los principios constitucionales, claro, y ese destino al gasto público que, que eh, como lo comenta el maestro, pues el Estado necesita allegarse de los recursos necesarios para. El ejercicio del gasto público, ¿no? Pero también viene la contraparte en una cultura fiscal de la contribución. ¿De dónde va a tener el Estado los recursos para ejercer el gasto público si no tiene cómo cubrir su ley de ingresos precisamente, ¿no? Eh, el REPSE, como lo comenta el maestro, pues, viene, está, está nuevo, está apenas... Eh, generando demasiadas dudas está generando demasiados conflictos que me quiero inscribir que no puedo, a dónde voy que ya me bloqueó el, el, el algoritmo del, del programa que como lo comentaba el Infonavit todavía no me genera como tal una opinión positiva en el portal empresarial por ahí se quedó un crédito de algún trabajador que tuve hace dos años, dos, tres años y aparece y hasta ahorita me di cuenta cuando me quise inscribir en el Repse, ¿no? Entonces pues son algunas de las cuestiones que van apareciendo en nuestro caminar, en este caso como contadores, y como lo maneja el, el, el maestro José. Pues creo que, eh, como comentario muy personal, creo que los contadores ahora vamos a ser mucho más <ríe> indispensables, sea en el rubro de una persona moral, sea como personas físicas, independientemente de que por ahí corran los rumores de que ya no nos van a, a necesitar, creo que es el momento que que más vamos a ser necesarios, ¿no? Lo mismo pasó cuando surgió el, el RIF, ¿no? Casi, casi, si, si no mal recuerdo, dijeron lo mismo, ya no van a necesitar contadores, y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos platicando de, de estos temas con, con el maestro. Pues, maestro, no sé qué, este, qué, qué comentarios para, eh, como sugerencias, como recomendaciones, pudiera dar tanto a los colegas contadores, a las empresas que nos pudieran estar viendo, a los empresarios, y a las personas que en algún momento pues, puedan llegar a, a, a tener la necesidad de, de, de este repse, ¿no? ¿Cuáles serían sus recomendaciones personales para efectos de, una, poder inscribirse y dos, poder cumplir con esas obligaciones que ya nos manejó eh, información al IMSS, información al Infonavit, y todavía información ahí en, en, en la WIF, ¿no? Pues en materia de antilavado. Sí, este aquí lo que lo recomendaron es inscribirse, o sea, si no, ya pasó el tiempo pero si no se han inscrito de manera eh, espontánea, y no es temporánea porque es, es que no. ya te digo la revisión, ya te vas a tener la multa. Entonces, este, aquí aprovechar algo que se llama eh, de manera espontánea, o sea que no fue por invitación, no fue por nada, sino que yo fui a, a inscribirme. Yo aquí también este, estamos trabajando para que también el gobierno haga una campaña de de una guía, de, de inducir de que, ¿por qué te conviene estar inscrito en el REPSE? Porque nosotros como contadores lo conocemos, o sea, es no deducible, hay sanciones, este, multas y, y dependen un hasta cárcel, ¿no? Este, porque ya se considera como defraudación fiscal. Ajá. Antes la defraudación fiscal pues no era corporal, desde que se cambió el, el código fiscal, pues ya, ya es cárcel, ¿no? Entonces, este, no llegar a esos extremo y, y si tienen una duda, créame, créame que el contador es el más experto en esta materia, porque si usted llaman a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lejos de ayudarles, creo que lo van a confundir más a uno. Y por ejemplo, por ahí estamos viendo este Prodecon, que saque un criterio, pero el criterio que sacó es igual el, el de al de la Secretaría del Trabajo y prevención Social, simplemente lo está validando, ¿no? O sea, con otras palabras, pero es lo mismo, y lejos de, de, de ayudar al empresario, al contribuyente, lo llena más de dudas. Yo creo que el, el más especializado somos nosotros los contadores que le metemos, estudiamos, y como te dije al principio, el REPSE es un traje eh, hecho a la medida. O sea, tienes que estudiar cada caso para saber si es obligatorio o no es obligatorio. Y un contador te puede dar hasta el fundamento porque no es obligatorio y ya para que tú lo tengas. Y al final de cuentas el que te va a defender, no va a ser, en primera instancia no va a ser un abogado, va a ser un contador. ¿Por qué? Porque conoce el, el tema va a hacer la aclaración y en su momento va a meter los escritos pertinentes, ¿no? Ya si hablamos de abogado, pues ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? <risa> ya estamos hablando de una sanción, ya una multa o, o una, un requerimiento hoy por parte de la autoridad. Pero yo creo que eh, preventiva, un contador siempre es preventivo. Y, ¿Y para qué? Para no llegar a esos extremos. Y, y bueno, yo creo que eh, fuera de, repito, de dejarnos fuera, eh, pasó igual que las plataformas este digitales, con todos estos de, de Uber y todo, lejos de ayudar, seguimos nosotros ahí teniendo este, asesorías y luego hasta dices, híjole, ¿no? es más porque es mi amigo, es mi conocido, pero <risa> eh, honestamente a nosotros no es algo rentable, pero por ejemplo, gente que va empezando, o sea, este, es algo, contadores que van empezando, que van terminando la carrera, es un buen eh, ingreso, ¿no? Porque no es lo mismo que le cobres a un, de plataformas digitales a una empresa que ya está bien constituida, que tiene una, ya tiene empleados, este, que deja de decir que plataformas hasta tienen ya hasta empleados, ¿eh? Sí. Antes era rentable, ahorita hay mucha competencia. No sé, sea, cuando empezó todo esto de las plataformas, dije, todos! Hasta el que tenía tres casas la rentaba, y dices, ¡Órale, de aquí saco la renta! Ya no, ya, no de, ya no empezaron a rentar cuando Hacienda les empezó a retener. <ríe> ya dijeron, no, ya, ya no es negocio. Ya, ya no es negocio, ¿no? Claro, maestro. Pues eh, bastante bastante interesantes los comentarios como, como les eh, decía hace rato a, a todos los amigos que nos ven por, por Facebook, pues eh, se está abordando el tema eh, por parte del maestro José desde una perspectiva, pues, yo creo diferente de lo que habíamos eh, tratado, ¿no? De como una obligatoriedad nada más o como una sanción. Aquí ya eh, se abrió un poquito el panorama con respecto a, a algunas otras repercusiones u orígenes que tiene en materia internacional, como les dije, que tiene en materia nacional, qué pasa con el IVA, qué pasa con renta, qué pasa con la UIF, qué pasa con aquellas eh, aquellos rechazos que nos hace el propio sistema o como tal la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de, eh, de este registro. no ¿Qué pasa si no tengo el registro? Evaluar, como decía el maestro, con un experto, en este caso el contador, evaluar si estoy obligado en principio o no estoy obligado a la inscripción en este registro. Pues, eh, como todo inicio tiene un fin, pues ya casi se nos está acabando eh, el tiempo, maestro. Eh, de antemano le agradezco mucho las aportaciones. Yo creo que eh, al ser presidente de, de, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues es un organismo que tiene voz, que tiene... Eh, Voz y voto iba a decir, pero pues eh, en algunos momentos, dijera el maestro, a veces no nos escuchan, ¿no? Pero pues se tiene voz por parte de, de los contadores como representante, en este caso de los contadores, y pues es importante eh, conocer los criterios que tiene eh, en este caso el organismo o en este caso su presidente, ¿no? Eh, eh, pues no sé cómo eh, pudiera cerrar el tema, maestro, al, algunas algunos comentarios adicionales que le quiera hacer a nuestra audiencia para poder ir terminando nuestro programa. Sí, este, eh, pues, de primero, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí la Asociación Mexicana de Contadores nos preocupamos por, no, no solamente por los contadores, por preparar bien a los contadores, sino a nuestros clientes, ¿no? O sea, este, yo creo que aquí es, es algo, um, si bien nosotros eh, de, Nunca, siempre va a haber contadores, salvo que ya no, el gobierno ya no cobre impuestos. El día que diga, sabes que nadie paga impuestos, ese día ya no va a existir el contador, porque pues para qué vas a tener un control interno, si al final le cuentas lo que tengas, pues no va a haber un, un impuesto, ¿no? Pero yo creo que es, es, es, es, es mi primer mensaje. Segundo mensaje... Eh, no lo dejen al último, la verdad, la verdad, ahorita empieza el programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empezó, empiezan con los grandes contribuyentes, de ahí se va a ir con los pequeños. Este, la intención es que todos eh, entendamos esta cultura laboral de tener registrado a nuestros empleados, pagarles bien, y yo creo que esto es una sinergia, estando bien un empleado yo creo que nos puede dar más productividad. Y dos, yo creo que venimos también de, un, de una situación muy anormal, pero no solamente fue en nuestro país, fue a nivel global. Sí, claro. Es algo atípico, es algo que eh, pero tenemos que reactivar la economía y ya la estamos. Y, y no, no olvidar las obligaciones fiscales, ¿no? Y esta es una obligación, si no fiscal, es administrativa, pero al final de cuentas, si no lo hacemos, afecta a la parte fiscal, porque es no deducible. Y los clientes son los que tienen que estar más preocupados, porque ahora tienen que checar que el proveedor, eh, si es un servicio especializado, pedirle su si sino tenerlo bien, este, bien ubicado para que cuando haya una revisión de la Secretaría del Trabajo y revise todos estos, estos datos, no los rechace, o le notifica a Hacienda que pues, no, es un servicio especializado y no tiene no REPS y es no de Y pues hay, eh, la verdad, la verdad, todo esto hay que ser preventivos. Eh, venimos de una pandemia muy fuerte. Empezamos a, tener a, reactiv a reactivar la economía a partir de julio. Vamos poco a poco. Todas estas revisiones se esperan en el 2022, a finales del 2022. Tenemos buen tiempo, tienen buen tiempo para prepararse, y bueno, si lo rechacen hay que checar por qué, si no está bien el documento escaneado, una o dos, que la actividad de que dice Hacienda con la actividad de seguro social no coincide. Entonces hay que modificarlo para que coincida y se las acepte. Claro. Pues muchas gracias. Eh, maestro, pues un, un, un gusto, como, como ya, ya lo comenté, es, es bastante importante. Eh, conocer los comentarios de, de gente experta, ¿no? Como, como es el caso del maestro Jesús. Pues, eh, por mi parte, por parte de la capacitadora Census, el día de hoy no estuvo el, el maestro Aranda, pues como ya les comentó el programa pasado, su servidor pues va a ser el titular de este programa. Eh, es mi segundo invitado, maestro José Jesús Rodríguez. Eh, pues eh, siempre los objetivos de este tipo de programas pues más que nada es abundar en el conocimiento, compartir con los demás colegas contadores, compartir esta plática con gente de experiencia, y qué mejor que, que, que con alguien como Maestro Jesús. Pues muchas gracias, eh, nos despedimos de la transmisión, y pues nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta gracias.